He estado pensando en el personaje del Rey de Dede. Aparece prácticamente en todos los juegos de la saga, pero ¿es realmente el villano de la franquicia? Vamos a responder a esta pregunta. Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que usa ataques de tipo normal contra Pokémon de tipo fantasma. Eh, no, en realidad no, tampoco es que sea for labor. Toda gran saga de Nintendo tiene un antagonista principal que, aunque no sea el villano en todos los juegos, suele serlo muy habitualmente. Bowser en la saga de Super Mario, Ganon en la saga de Zelda o Ridley en la de Metroid. En Kirby, el antagonista principal es el rey de Dede. ¿O no? Bueno, está de más decir que este vídeo tiene spoilers de prácticamente todos los juegos principales de Kirby, pero por si acaso lo digo. A partir de ahora, cualquier spoiler será responsabilidad vuestra. Como os he dicho, he estado pensando en este personaje. El pingüino ha aparecido en casi todos los juegos de la saga, incluso spin-offs, y en la mayoría de ellos ha sido un jefe o incluso un jefe final. Sin contar al verdadero, los que conozcáis un poco los juegos de Kirby sabréis que suele haber un jefe final secreto que hace de verdadero jefe final. Pero dudo mucho que se pueda considerar al Rey de Dede como siquiera un villano. Debo reconocer que en un principio la idea de este vídeo era si el Rey de Dede seguía siendo un villano. Pero seguí pensando un buen rato y después dije... ¿Lo ha sido alguna vez? Pues vamos a verlo. Antes de empezar voy a deciros un poco por encima quién es el Rey de Dede. Un poco por encima porque esto no es un quién es... El rey de Dede es el autoproclamado rey de Dreamland, donde suelen desarrollarse los juegos de Kirby. Como suele pasar con los reyes autoproclamados, es un tirano que solo piensa en sí mismo y pasa de su país. Un glotón y un vago, vaya. Solo le interesa divertirse a cualquier precio, lo que puede traer problemas problemas que soluciona Kirby siempre. Lo que ha hecho al rey odiar a la bola rosa por siempre fastidiar la diversión. Kirby es un aguafista. No hombre, no. Ahora entrando en el tema del vídeo, no voy a hablar de los spin-offs, sino de los juegos principales. Para que veáis en todo lo que ha aparecido. Kirby's Dreamland, Kirby's Adventure, Kirby's Dreamland 2, Kirby Superstar, Kirby's Dreamland 3, Kirby64 de Crystal Shards, Kirby Pesadilla en Dreamland, Kirby Roedores al Ataque, Kirby Superstar Ultra, Kirby's Epic Yarn, Kirby Mass Attack, Kirby's Adventure Wii, Kirby Triple Deluxe. Kirby Planet Lobobot, y Kirby Star Alice. Voy a ir escribiendo su papel en cada juego uno por uno. En Kirby's Dreamland tiene, posiblemente, el papel más antagónico de toda la saga. Es el jefe final del juego, el único, y aquí el Rey Dedede y todos sus secuaces han robado toda la comida de Dream Land para así poder comérsela él. Como veréis, no es que sea un villano muy despiadado. Sí, es verdad que los demás habitantes podían morir de hambre. Pero él no pensó en eso realmente, él solo pensó en comer. Ya en Kirby's Adventure, y en Kirby pensadía en Dreamland, es un remake, se ve su lado bondadoso. Aquí Dedede rompe la varita estelar y la saca de la Fuente de los Sueños, teniendo control sobre ella y haciendo que los habitantes de Dreamland no puedan soñar. Esto la verdad es que no parece tan bueno, pero cuando Kirby recupera todos los fragmentos de la varita, vence a Dedede y vuelve a colocarla en la Fuente, se ve que él solo pretendía proteger Dreamland de pesadilla, que había invadido la Fuente de los Sueños y que, al romper la varita, se quedó sin poder. Por fortuna Kirby lo venció. Es decir, las intenciones de Slay no eran traer problemas, sino defender al país de un mal mayor. En Kirby's Dreamland 2, Kirby vuelve a enfrentarse a Dedede, una vez más siendo presumiblemente el jefe final, que no, que no lo es. Aparentemente rompió los puentes arcoiris que unían las islas arcoiris, valga la redundancia. Pero después se descubre que DDD está siendo poseído por materia oscura. Al ser vencido, este abandona el cuerpo de DDD. Y Kirby lo derrota. Una vez más, Dedede no quiso hacer nada malvado. En Kirby Superstar y Kirby Superstar Ultra el juego se divide en varios subjuegos. El primero de ellos, Brisa Primavera, se trata de un remake del primer juego de Kirby, por lo que es la misma historia. Sin embargo, en Superstar Ultra hay otra historia llamada La Venganza del Rey, donde Dedede planea destruir a Kirby en una versión más difícil de Brisa Primavera. Aquí es donde nace Dedede enmascarado. Quizá esta sea una aparición más villanesca, pero al fin y al cabo solo quería acabar con Kirby para poder divertirse sin que nadie se opusiera. También sale en Carrera Gourmet, creo que se llama. Pero vaya, que solamente he hecho una carrera con Kirby, que no es nada más. En Kirby's Dream 3, Dedede vuelve a ser poseído por materia oscura. Esto es algo que se descubre al enfrentarnos a él, donde empieza a volar y a disparar bolas de energía oscura o intentará comernos por el estómago. Sí, es bastante... Ugh. Pero realmente en este juego ya se sabía que DDD no estaba detrás de nada. Desde un principio se sabía que el problema fue ocasionado por materia oscura, incluso se dio a entender que DDD iba a ser poseído por él. Así que aquí tampoco ha hecho nada malo. En Kirby 64 de Crystal Shards, se ve la primera aparición en la que Dedede es un aliado. Aún así, también es un jefe contra el que se lucha muy al principio del juego, una vez más, poseído por materia oscura. Ataca de una forma muy similar al anterior juego. Una vez que vuelve a la normalidad, decide ayudar a Kirby en su aventura, mostrando que realmente no tiene problema en unirse a él si es necesario y que realmente no tiene maldad. En Kirby, roedores al ataque, Kirby va hacia el castillo de Dedede pensando que él había robado su tarta y se enfrenta a él. Después de vencerlo descubre que detrás del robo estaban Darwatch y su banda. No se vuelve a ver a Dedede en todo el juego. En Kirby se piquillan, es un jefe una vez más y de nuevo poseído. Más bien es en esta ocasión una marioneta, controlado seguramente por el verdadero antagonista del juego, Zurcir. Aunque aquí también se sabe desde un principio que el villano es Turcir y no Dedede. De hecho, Dedede no actúa como jefe final siquiera. En Kirby Mass Attack es el tercer jefe del juego. No parece que esté planeando nada e incluso hay quien cree que también pueda estar poseído en este juego por el villano principal seguramente. Que en este juego también se sabe desde el principio quién es. Y no, no es Dedede. En Kirby's Adventure Wii. Vuelve a ser compañero de aventuras, junto a Kirby, Metaknight y Vandana Dee, ayuda, entre comillas, a Maglor solo para darse cuenta de que los estaba utilizando para hacerse con la corona maestra y dominar así el universo. ves pues, como hay gente más despiadada en la saga de Kirby. En Kirby Triple Deluxe, Dede vuelve a estar poseído otra vez, esta vez por Taranya, que lo obliga a luchar contra Kirby. El villano principal en este caso es la Reina Sectonia. DDD no hizo nada malo en este juego. De hecho, estaba luchando contra su voluntad, llegando a ser incluso DDD enmascarado. En Kirby Planet Robobot tiene un papel secundario. Ni es un jefe ni un aliado. Aparece únicamente al principio y al final del juego en cinemáticas. Aquí tampoco hizo nada. Salen clones suyos, en formas robóticas, pero no, no es él. Así que no hay que tenérselo en cuenta. Por último, en Kirby Star Alice actúa como el segundo jefe, pero una vez más está poseído. Lo controla un Corazón que potencia su fuerza física y sus habilidades básicas. Una vez derrotado, Dedede puede unirse al equipo de Kirby, volviéndolo a ayudar en su aventura. Ahora bien, ¿en cuántos de estos juegos actúa como jefe final, es decir, como antagonista? En 4, si no contamos remakes, los tres Kirby's Dreamland y Kirby's Adventure. ¿Y en cuántos de ellos es por su propia voluntad? Solamente en el primero. ¿Y por qué es el villano de este juego? Porque quería comer. <risa> Dede puede ser pensado como el antagonista de la saga, pero realmente no lo es, ni siquiera es un villano. Solo es una persona, o pingüino mejor dicho, egoísta y arrogante que no tiene maldad alguna, es algo evidente. El todo el mal que hace, lo hace de forma inconsciente o para evitar un mal mayor. Al contrario, ha ayudado a Kirby cuando ha podido. Pero entonces, ¿qué es exactamente el Rey de Dede? ¿Quién es el verdadero antagonista de la saga? Bueno, en cuanto a antagonista, creo que es evidente que no hay uno claro, siempre va variando, aunque lo más parecido, a mi parecer, es materia oscura, que es el que más veces ha sido el antagonista principal, ha tenido peores propósitos y más encarnaciones, porque aunque no ha vuelto a aparecer materia oscura desde Kirby 64, ha hecho muchísimos cameos en casi todos los juegos de Kirby y además ha tenido como distintas encarnaciones, entre comillas, que es como su voluntad heredada. Incluso en el último Kirby sale algo similar. Y en cuanto a DDD, pues diría que es un antihéroe... Esta es mi opinión desde luego, así que... Che. Alguien que tiene la misma importancia que el héroe... de, la tiene... Kirby en este caso, sería el héroe... Pero que no tiene decisiones... Ni comportamientos éticos... Movido por sus propios intereses... Y que tampoco se puede considerar villano... Algo así como Wario... Pit sombrío... Midna, o dentro de esta misma saga, Meta Knight. Así que en conclusión, DDD no es una persona malvada, a la que se pueda considerar un villano o menos el antagonista de la serie. Aún así me encantaría verlo ser otra vez el jefe final de un juego de Kirby, la verdad, estaría muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así apoyadlo con un like, suscribíos, darle a la campanita y compartirlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. También subo cositas a mis redes sociales, noticias en mi Twitter y fotos gamers y algún que otro juego en mi Instagram. Así que sería buena idea que me siguierais también. Dicho esto, nos vemos.